A 450 años se llevó a cabo con gran éxito la fiesta de Pone Bandera en honor a San Antonio de Padua Peregrino, a cargo de la mayordomía conformada por la familia Díaz Pérez del Barrio de la Peña en Nixquiahuala de Juárez, también conocida como el Rito a la Fertilidad, dando apertura a los festejos del Carnaval 2020. Thank you. la gloria de Dios. llegando los españoles a Misquiahuala, estaba habitada por toltecas, cuyo rey, Sholot había hecho repartición de las tierras en 44 sitios, que estaban bajo el centro de mando de Misquiawala en el Doninja. Al conquistarnos definitivamente los españoles en 1546, existían dos barrios, el de los Tigres, ocupado por los Chichimecas, y el de Tazuadá, por los Toltecas. Pero existían problemas entre ambos barrios y al realizar sus ceremonias de fecundación o piel nueva, o pone o quita bandera, los españoles para controlarlos, les impusieron un santo a cada barrio, a los tigres San Antonio de Padua y a Tashuadá San Nicolás de Tolentino. Quitando la teología existente, el fin de estas fiestas fue la misma, propiciar la fecundación de la tierra y obtener de ella los productos que el hombre necesita para subsistir. Gracias. Oh, my <laughs> Miskiawala es un pueblo eminentemente agrícola y resulta interesante conocer estas ceremonias en las que agradecían que la vida continuaba en la tierra y el inicio de un nuevo siglo. Se realizan estas ceremonias en tres planos diferentes, físico, moral y espiritual. Físico constituido por el tequi o tequio, llevando a cabo por tarea una faena para la instalación de la ermita, traer flor de encino, elaboración de los collares o rosarios con dicha flor y hojas de naranjo. Moral, cuando en la quitabandera se comprometen los nuevos mayordomos a la custodia durante el siguiente año a su patrono. Espiritual, en la entrega de la cruz, llevándose a cabo el cortagallo, que consiste en colgar un lazo que atraviese la calle. En la parte central se cuelga un gallo, quedando el pico hacia la tierra, pues todavía es invierno. El gallo se mueve en un vaivén, que simboliza el invierno y es destruido por los chitas para dar paso a la primavera y la fecundidad. Véjate, vacírate, véjate ¡Poradín! ¡No pueden apagar de la escuela! ya lo brinco! ¡Ellá brinco! Oh, ¡No ¡No, no, no. Los dos, esposo, bolacito, torio, no, no, se pasan no, no, no, empiezan no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, con no, no, brinco. me pesas y con la me para que no te vaya a poner el pachoco. ¿Cuál es? es? ¿Cuál es? dijo. es? 100 o San Antonio, para que no te vayan a correr de la presidencia. Es el rico es el rico mayordomo de San Nicolás, la mayordomía de San Nicolás y la aquí que representa presidente, vamos a iniciar con nuestra ceremonia para poner la bandera y dentro de ocho días señor San Antonio y señor San Nicolás, nuestro padre Jesús y nuestra madre Santísima nos los permite, estaremos aquí haciendo lo mismo para quitarla y entregarla a su nueva mayordomía de señor San Antonio.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 Bendita eres entre todas las mujeres, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, Fausto, se levantan. Lo mismo que te levantes, te vas. Se van, se regresan de la puerta de la ermita. Y en la segunda vuelta nos vamos. Por favor, floreras, sus floreros, por favor. ¡No, lo no, mira! No, no.